...y hablamos acerca de esta notificación a Pedro Montenegro con la solicitud de extradición. De manera oficial se va a comunicar respectivamente, pero ya se tiene este informe. La juez, segundo de instrucción en lo penal de Sucre, responsable de hacer cumplir la resolución de detención preventiva con fines de extradición de Pedro Montenegro, informó que el pasado 12 de mayo se notificó al extraditable con el respectivo auto supremo 075-2015 del Tribunal Supremo de Justicia. Como es de conocimiento de, de toda la ciudadanía, el señor Pedro Montenegro a la fecha tiene aperturado otro, otro tipo de proceso en la ciudad de Santa Cruz y se nos ha entendido que eh, también se ha logrado ejecutar el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición emitido por este despacho judicial. El mismo al haber sido ya ejecutado y haber recibido este despacho judicial todos los informes de los nueve departamentos a través de sus comandantes departamentales y a través de sus direcciones de la Interpol ha sido devuelto al Tribunal Supremo a efectos de que eh, se ha arrimado a los antecedentes de la extradición eh, que viene encarando eh, con relación a, a este ciudadano eh, a pedido de país del Brasil. De igual forma se informó que a partir de la notificación Brasil tendría al menos tres meses para oficializar su periodo de extradición de Montenegro. En realidad de acuerdo a, a la extradición son de tres a seis meses, es un procedimiento un corto que eh, seguramente ya está eh, llevándose a cabo estos, estos plazos en el Tribunal Supremo donde reitero se lleva adelante la extradición, o sea el proceso principal eh, referido a este a este tema.